Es doctor en ciencias biológicas y biantropología. Ha ejercido como profesor titular de evolución humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido pionero en el mundo científico como defensor del papel fundamental de los virus en la evolución de la vida. Y también el gran detractor de las teorías de la evolución de Darwin y los neodarwinistas que dominan la docencia y la investigación en todas las universidades e instituciones científicas de prestigio. Autor de varios libros, entre ellos Madre Tierra, hombre, Hermano Hombre y Evolución, un nuevo paradigma. El título de la conferencia es Bacterias y Virus, Creación y Mantenimiento de la Vida, máximo cuando quieras. Muchas gracias, Paul. Bueno, antes de empezar, quiero expresar aquí mi total apoyo a Josep Pamias. Un, una gran persona, pero sobre todo una buenísima persona, que hasta donde he a comprobar sabe muy bien de lo que habla, y que lo que hace es intentar ayudar a la gente, y ha ayudado a muchas personas, entre ellas a mí mismo. Así que quiero decirle una cosa, Josep, algo debes estar haciendo muy bien cuando las personas que controlan el mercado de la salud, qué palabras tan terribles, han montado esta campaña de mentiras, insultos y difamaciones contra ti. Así que como tú sabes, el que resiste, gana. Bueno, estaba diciendo que después de la gente tan impresionante que ha venido aquí a hablar, porque ahora yo, que era cosas tan preciosísimas, pues yo soy el, el pardillo de la panda. O sea, yo simplemente presento datos que salen en las revistas científicas y lo que intento pues, es darle un poco de coherencia al tema. Son datos que salen por cada lado. De... Me tiraba antes, eh, antes de jubilarme, me jubilé luego hace ya siete años, ocho. Me pasaba dos días enteros a la semana, investigando en todas las revistas científicas, biológicas, en Nature, en Science, el Biochemistry, en Nature Genetics, y entre toda la cantidad enorme de artículos que salen diariamente, buscaba los que tuvieran un poco de sentido, que salen muchos artículos que son repeticiones de lo mismo, machacón, machacón, con selección natural, la competencia, ...y reuní una serie de, de artículos que cada uno por separado son interesantes... ...pero que todos juntos tienen una gran coherencia y, y un mensaje realmente... ...a mí, para mí, impresionante. ¿eh? Y es lo que quiero transmitiros. ¿Eh? Para empezar, quiero hablar de las bacterias y, la, y la, la, la confusión que existe todavía... ...con las bacterias a nivel global, ¿eh? a nivel introprovisional. Y tengo esto muy divertido que es de, de un diario de tirada nacional... ...que habla de que un estudio advierte que los juguetes... ...pueden estar contaminados por bacterias y virus. ¡Qué horror! El 75% de los españoles no desinfecta adecuadamente los juguetes. ¿Los juguetes? ¿Lo pueden leer? Pues es muy divertido. El estudio Sanitol sobre los gérmenes del hogar... ...realizado en colaboración con la Universidad de Barcelona... ...indica que los juguetes pueden ser una posible vía... ...de transmisión de gérmenes patógenos... si no se desinfectan de forma adecuada... ...y con la frecuencia necesaria muñecos, peluches, sonajeros, pasan de un niño a otro y podemos encontrarlos tirados en el suelo. Se contaminan por manipulación o porque los niños se los llevan a la boca. Así, en un estudio sobre juguetes de casas y guarderías, mostró que el 67% de los niños se lo llevan a la boca. Claro, y, eh, no, daban positivos para al menos una bacteria potencialmente patógena. Otro estudio mostró que bacterias causantes de afecciones respiratorias o de anginas sobreviven en superficie de, de entre el 4% al 11% de los juguetes blandos y analizadas. Con voluntad de mantener un hogar sano, Sanitol ofrece desinfectantes y legía para que la superficie del hogar, como Sanitol multiusos para los juguetes duros, eficaz contra las bacterias como Staphylococcus o Coli, los hongos más comunes en el hogar y sanitol desinfectante textil que elimina bacterias causantes de los malos olores en la ropa, toallas e incluso en peluches y juguetes blandos de tela. Solo falta terminar diciendo sanitol, sanitol, sanitol. Este es un estudio científico. Bueno, así estamos, ¿no? Entonces ya parece que ya en los medios de comunicación salen las bifidobacterias y los lactobacilos. ...pues se encuentran en el intestino, ayudan a que el organismo absorba los nutrientes... ...protegen frente a diarreas y colitis ulcerosa, estimulan el sistema inmunológico... ...los lactobacilos pues se reparten entre el sistema digestivo urinario y genital... ...ayudan a regenerar la flora intestinal y previenen infecciones... ...relacionadas con el colon, el estómago y el tracto urinario... ...bueno ya se, se van saliendo que hay bacterias que son buenas... ...hay bacterias, algunas son buenas... Esto es la, la Bifidobacterium y los lactobacilos, Pero luego hay bacterias terroríficas: Enterococcus faecium. Este microorganismo también puede evitar el intestino humano sin causar daño, vaya. Aunque a los especialistas les preocupa la especie resistente a la vancomicina. ¿Por qué será? Luego lo veremos. Que puede provocar enfermedades como la meningitis neonatal. Staphylococcus aureo, esta es terrible. El estafilococo dorado es un tipo de microbio que tiene gran importancia al estar detrás de las conocidas infecciones nosocomiales, las de los hospitales, que son un centro de infecciones. La bacteria se encuentra normalmente en la piel de personas sanas, sin embargo, en el caso de individuos inmunocomprometidos puede provocar problemas graves preocupa especialmente en microorganismos resistentes a antibióticos como la mancomicina y la metriacilina. Y así todos, ¿no? Acerinobacter, resistente a, a fármaco carbapen, y dice, las estimaciones apuntan a que la bacteria causa decenas de miles de muertos al año en hospitales de Estados Unidos. En hospitales. Aquí suena algo raro, ¿no? Cuando son más peligrosas las bacterias son en los hospitales. Detrás de enfermedades como neumonías o infecciones del tracto urinario. Los enterobacterias resisten a casi todos los antibióticos, claro, existentes en el mercado. Y aquí, ahora, de repente, descubren esto por primera vez que las bacterias intestinales manipulan el cerebro humano. La concepción que nos han dado de la naturaleza como una lucha y unos bichos malvados que tienen intenciones, ¿no? Hablan de las bacterias y los virus como si fueran seres con, con inteligencia y, y, y, con, y con muy mala leche ¿no? una cosa no, no. pues dice que necesitan alimentarse de las sustancias del cerebro y que han descubierto por primera vez en el sistema digestivo humano unas bacterias que dependen para poder sobrevivir de uno de los productos químicos heredados por nuestro cerebro informa la revista New Scientist. así que ante este desbarajuste, ¿eh? que nos hablan de que las bacterias pues las hay que son inocuas, algunas pueden ser incluso necesarias, y luego los restos son todas malísimas, ¿no? Vamos a ver un poquito mmm, el origen de la vida en la Tierra, que es un tema que a mí me impresiona muchísimo. ¿Eh? Eh, aunque no confío plenamente en las dataciones, pero vamos, a, a, a grosso modo sí, sí funcionan. ¿eh? Entonces, hace como unos 4.500 millones de años, la Tierra estaba formándose por acreción. Era un planeta ardiente y estéril, en el que se iban juntando trozos dispersos de meteoritos. Y hace 3.700 millones de años, estas es de 3.500 millones de años, la Tierra estaba llena de bacterias. De momento, de momento, de bacterias. Aunque sabemos que donde hay bacterias siempre hay virus. ¿eh? Siempre hay en todas las colonias de bacterias para comunicarse entre sí, que utilizan entre otras cosas plásmidos y virus. ¿eh? En que hay unos de 5 a 15 veces más virus que bacterias en las colonias. Pero vamos a hablar de las bacterias. Estos son estromatolitos. Son sustancias carbonatadas producidas por las bacterias. Que absorben carbono del, del, del aire, el aire tóxico de la tierra, eh, producen carbonatos y expulsan oxígeno. ¿Eh? Y son estromatolitos o piedras colchón que claro, necesitan muchos millones de años para producirse de ese tamaño. Y estos son fósiles de bacterias parecidos a las que hay actualmente bacterias fotosintéticas. Estos son estromatolitos vivos que aún existen en la Tierra. ¿Eh? Estas es son la, las capas de carbonatos formados por las bacterias, ¿eh? como producto del metabolismo bacteriano. Entonces, se ha adelantado el origen de la vida de la Tierra a 3.700 millones de años, cuando la Tierra estaba todavía formándose por la creación. La Tierra era un planeta ardiente, la atmósfera era tóxica, pues ya había bacterias en la Tierra en ese momento. Eh, esto, apareció, en hecho, lo han publicado, que se han descubierto restos de salmatoritos en, en Groenlandia de 3.700 millones de años. O sea que ha adelantado 200 millones de años de la vida en la Tierra. Cuando la vida era imposible, eso que cuentan de que la vida se formó al azar en la Tierra, eh, por las reacciones solares, por la, pues, la pues, que las juntaban los aminoácidos al azar y producían proteínas al azar, y se formaba al azar el, AR, el mundo ARN, y luego se transcribía se ADN, que le falta de una enzima increíble, que es la transquistasa inversa, al azar, y luego se creaba una. ...una membrana al azar de fosfolípidos, una membrana que es complejísima, a la, todo al azar y todo gradualmente. Pero resulta que no, que la vida apareció en la Tierra en forma de bacterias ya. Han salido artículos últimamente diciendo que no, que hay quien discute, porque se ponen enfermos de pensar que... ...la vida estuviera ya en la Tierra cuando la vida era imposible. Que no es seguro que estos sean estromatolitos, pero yo tenía datos ya hace muchos años... ...de que en la formación ISUA en Groenlandia se habían estudiado los isótopos del carbono 12 y 13 que solamente aumenta en favor del 12 cuando hay eh, seres orgánicos que lo metabolizan de hace ya 3.800 millones de años, o sea que la vida estaba en la Tierra hace muchísimo más de lo que se pensaba. Este es el artículo en el que habla de, aparición de la aparición de los microbios y eran microbios en apercher en Australia de varios tipos diferentes, ¿Eh? se ven los fósiles y esto es un artículo muy divertido en hecho que dice que la variedad de diferentes marcas en los estromatolitos sugiere que muchos tipos diferentes de microbios vivieron ahí. Y si la vida pudo diversificarse tan pronto, los investigadores especulan que también pudo haber florecido en mundos hostiles como en Marte. La cuestión es que desde el principio había una gran variedad de bacterias en la Tierra. Una gran variedad. Las bacterias hicieron posible la vida en la Tierra porque fueron las creadoras de la, más, de la mayor parte del oxígeno existente en la atmósfera. ¿Eh? Dice, el, origen, el oxígeno de la atmósfera del que dependemos fue generado por numerosas cianobacterias durante las eras Arqueana y Proterozoica. Antes de ese tiempo, la atmósfera tuvo una diferente química eh, inadecuada para la vida tal como la conocemos. Pero resulta que las bacterias inicialmente no tienen capacidad de hacer la fotosíntesis. ¿Qué les dio a las bacterias la capacidad de hacer fotosíntesis? Virus. Se ha visto que existen actualmente virus que tienen en sus genes, los genes relacionados con la fotosíntesis. ¿Eh? Y aquí hablan de que la revolución del oxígeno que ocurrió hacia la mitad de la historia de la Tierra, mucho después de que hubiera vida, se debió a un acontecimiento genético las cianobacterias carecían por completo de la habilidad de fotosíntesis durante la primera mitad de la historia de la Tierra y solo la adquirieron, terminología darwinista, comprando los genes de otros microbios, comprando los genes. Bueno, el caso es que los datos son los datos. ¿eh? Actualmente se sabe ¿eh? que hay virus marinos que tienen las secuencias relacionadas con la fotosíntesis. Está todo muy desde el principio ya consolidado ¿Cómo llegaron los virus y las bacterias a la Tierra? Pues hay datos ya de la revista de Astrobiología que hay asteroides de hielo que están por el universo y que los estudios por espectrofotometría, de momento son estudios indirectos, demuestran que hay una gran capa de agua y materia orgánica en estos asteroides. Hay que ver si la materia orgánica son bacterias y virus. Bueno, ¿cómo se asocia esto con la evolución de la vida? Pues, como sabéis, Después de la aparición de las bacterias, que hay, hay, hay que adaptarlo hasta 3.700 o 3.800 millones de años, apareció de repente las primeras eucariotas, luego veríamos cómo aparecieron, y la evolución de la vida ha ido produciendo por extinciones y repentinas apariciones de distintos grupos de organismos. Repentinas y brutales apariciones, después de grandes extinciones antes de la explosión del Cámbrico, en la que aparecieron todos los grandes tipos de organización animal existente en la actualidad, es decir, si la evolución hubiera sido, según el darwinismo, hubieran aparecido inicialmente unos pocos organismos y una ramificación que producía lo diferente. Sin embargo, aparecieron todos los tipos que hay ahora y algunos más, luego lo veremos. Apareció una gran extinción que se produjo lo llamada bola de nieve en la Tierra. Después de extinciones masivas, aparecieron distintos tipos de organización animal. De hecho, los periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, era porque los paleontólogos antiguos veían que había diferentes faunas en estos periodos. Incluso las plantas también aparecieron hace 1.500 millones de años también de una forma repentina, ¿eh? por unión de cianobacterias. Estudios científicos recientes demuestran que la, la, la explosión cámbrica, ¿eh? esto es un, un trabajo publicado por científicos muy famosos, Edward Steele, eh, eh, Kenneth Agustín, gente muy famosa, Chandra Vicarabasinghe, hablan de que en la presión del cámbrico pone terrestre o cósmica, y hablan de que las evidentes que hay son consistentes con la hipótesis producida por Hoyle y Vicarabasinghe. Hoyle fue Alfred Hoyle, un, astro, un astrofísico galés brillantísimo, y por tanto fue ignorado, eh, que eh, es contrario a la teoría del Big Bang habla del estado estacionario del, del universo, que es eterno y que la radiación de fondo que se ve no es por la, el origen de la explosión, sino por pulsaciones que hace el universo. Pero claro, esto a los oficiales, a, lo, a, a los mainstream, como decía un, un comerciante antes, les pone de los nervios, porque está en contra de todas sus más fervientes creencias, ¿no? de que la vida fue un bang y luego se expandirá y luego hará un crunch Pues no es posible que la vida sea eterna, que el universo sea eterna, sin principio ni fin. Y habla, eh, Charles Hoyle hablaba de que los virus con su capacidad de insertarse en los genomas pudieran haber ido aportando secuencias genéticas para la evolución de los organismos. Él pensaba que seguían cayendo continuamente, hablaba de un experimento en, en Italia, en una isla de pescadores, que se había producido una epidemia de gripe al mismo tiempo en la isla y en el continente, eso explicaba que hubiera caído virus, virus de, del espacio. De eso ya, yo pienso, los datos que hay es que aparecieron al principio todos de golpe y desde entonces se han ido produciendo los cambios evolutivos y ahí ya veremos la cantidad enorme de virus que hay en la Tierra y de bacterias. Y habla de que la vida, eh, piensan que fue sembrada en la Tierra por cometas portadores de vida, tan pronto como las condiciones de la vida le hicieron posible florecer se acabe hay más datos que apoyan esta idea. Esta es la producción del cámbrico. Eh, Anomalocaris, Sopavinia, Lutigenia. Eh, aparecieron de repente, hace 550 millones de años, de repente, después de una gran extinción, todos los grandes tipos de organización animal existentes actualmente: moluscos, artrópodos, equinodermos, hemicordados, cordados, había también peces. Y es muy, muy curioso porque Simon Conway Morris, que estudió la fauna del Cámbrico en, en, en, en, en Canadá, dice que, después de estudiarla, dice: para concluir, la explosión cámbrica es real y sus, y sus consecuencias ponen en marcha un maremoto en la historia evolutiva. Aunque el patrón de evolución es claro, los procesos subyacentes todavía permanecen sorprendentemente elusivos. No encontraba qué procesos pudiera explicar la, la explosión de vida del Cámbrico. Lo divertido es que en mis libros que yo leía cuando era jovencillo y ponían la filogenia animal, lo ponían así, ponían aquí un un antecesor común que le llamaron Luca, las Universal Common Ancestor, yo le llamo Luca el de la peluca es que todas las explicaciones darwinistas de la evolución son inventos, son hipótesis que un día dijo un tío podía ser un antecesor común, podía ser, y al cabo del tiempo ya entra en los libros como que fue y fue Luca ¿Eh? y antes podía ser un mundo ARN, que apareció la ARN por las buenas y es posible que la ARN lo diera lugar al ADN y luego a la... podías y al final en los libros ya pone el mundo ARN bueno pues todas estas cosas son especulaciones sin ningún fundamento como demuestra esto Todas las líneas que unen a los distintos troncos tienen una característica común: un, aquí no hay nadie, no hay ni un solo bicho. Nos han juntado por las buenas. Sin embargo, en las eh, facultades, en las más modernas, expertos en paleontología, ahora el árbol es así. Esto no recuerdo de, de cuál es, era estar Estados Unidos, no recuerdo la universidad. En el Precámbrico había unos bichos latinarios y en el Cámbrico, de repente, todos los bichos fundamentales, poríferos, moluscos, braquíopodos, sonicóforos, tardígrados, artrópodos, priapúlidos, inodermos, anéridos, glicorados y cordados. Todos los grandes tipos aparecieron en el Cámbrico. Y luego es curioso porque todos estos bichitos que hay aquí, los nemertinos, estos, los tal, que a mí en la facultad, como eran más sencillos, hablaban como más primitivos, son <risa> los más recientes. Una cosa curiosísima, ha cambiado radicalmente, patas abajo, la filogenia convencional. Y en las plantas igual. ¿eh? Las algas aparecieron al principio del Precámbrico, ¿eh? los musgos del Carbonífero, pum, pum, de golpe, y ahí se quedaron ya hasta la actualidad. Entonces, un, eh, el paleontólogo europeo más brillante que ha existido, y por tanto desconocido por todos, incluso por mí, hasta hace poco, Otto Schindewolf, alemán, decía. Según la teoría de Darwin, la evolución tiene lugar exclusivamente por la vía de pequeña y continua formación y modificación de especies. Nuestra experiencia obtenida de la observación del material fósil contradice directamente esta interpretación. Nosotros encontramos que la estructura organizadora de una familia o un orden no surge como resultado de modificaciones continuas en una larga cadena de especies, sino más bien por medio de una repentina y discontinua remodelación, del complejo tipo, de familia a familia, de orden a orden, de clase a clase, los caracteres que cuentan para las distintas, las distinciones entre las especies son completamente diferentes de los que distinguen a un tipo de otros. Impresionante. O sea que los cambios aparecen de repente, de un gran grupo de animales a otro, con, con, aparecen descendientes radicalmente diferentes. Fijaros esta que es la mejor documentada, la de la del Jate, Cretácico Terciario, la de los dinosaurios a los mamíferos. Aparecen, a ver, si sale, a ver si sale aquí lo que decía George Aylor Simpson, ¿eh? un paleontólogo darwinista, ferviente, pero honesto. Decía, El más asombroso acontecimiento en la historia de la vida sobre la Tierra es el cambio, el cambio que ocurrió del Mesozoico, edad de los reptiles, a la edad de los mamíferos. Atentos a esto. Parece como si el telón hubiera caído repentinamente sobre un escenario en el que todos los papeles habían sido desempeñados por los reptiles, especialmente los dinosaurios, en un número enorme y con una variedad sorprendente, y se hubiera vuelto a levantar inmediatamente para poner de manifiesto idéntica escenografía, pero con un reparto enteramente distinto. Esta, este, este cambio tan brusco, es el que mejor se ve porque es el más reciente, los otros están... ...más declaradas por la erosión... ...pero siempre ha sido igual... ...y esto es una cosa sorprendente... ¿eh? ...de que en menos de 5 millones de años aparecieron... ...desde murciélagos hasta ballenas... ...en el registro fósil... ...cuando según la teoría... ...de Gould y el del equilibrio intermitente... ...dice que las especies... ...duran de 1 a 10 millones de años sin cambios... ...y luego cambian bruscamente... como si las especies duran de 1 a 10 millones de años sin cambiar... ...cómo de un supuesto pequeño mamífero... ...puedan salir en menos de 5 millones de años tan variados como murciélagos, monos, ballenas. Bueno, pues le voy a contar una historia. Yo un día, de, de muchas historias que tengo de mis clases, hablando de esto, había una chica que se llamaba Cristina, con el pelo pintado de rojo y con una cara de sueño, así puesta así, en la clase, y yo diciendo, está, está pasando de mí como... Y de repente levanta la mano y me dice, máximo... ¿Y no puede ser que los cambios fueran directamente de unos dinosaurios a otros mamíferos de unos terrestres a no terrestres, de unos marinos a otros marinos? Y dije, coño, pues claro, es que no hay otra forma posible. No puede ser que de un ratón se diversificaran, que a lo mejor de algunos pterosaurios pequeños salieran los murciélagos, de algunos eh, mamíferos, de algunos reptiles eh, acuáticos salieran las ballenas pues esa fue la aportación de Cristina yo muchas veces he dicho que he aprendido más de mis alumnos que de, mi, de mis colegas y es muy verdad y es muy verdad Pues son gente que tiene libertad para pensar y pie no está condicionado por no decir una burrada lo soltó y dije pues es lo más probable que sea así ¿cómo se producen estos cambios? porque en cada cambio de un periodo se produce una extinción por un fenómeno una gran eh, catástrofe ambiental ¿Eh? Ya veremos cómo esas catástrofes ambientales influyen en los genomas. Se ha hecho estudios complejísimos, complejísimos de los periodos y se ve pues, en el paso de Cámbrico a Orzobístico silúrico, eh, Teórico carbonífero, mm, Jurásico -cretácico, cretácico, Cretácico terciario, se ha visto identificado caídas de, grandísimos por caída de meteoritos, volcanes, y se ven cada vez más, pero no porque haya más al final, sino porque son más recientes y se ven más las huellas de esas, de esas catástrofes ambientales, de los meteoritos y los cráteres. ¿Eh? Esta es una recreación de, de la caída del gran meteorito de México. Además, se ha comprobado que muchas de estas eh, caídas de meteoritos coinciden con eh, una eh, inversión de los polos magnéticos, cuando los polos magnéticos se invierten, la magnetopausa ¿eh? es un escudo que tiene la Tierra para defenderse de las radiaciones solares que son muy peligrosas, son muy dañinas para los genes. Cuando se produce una inversión, pues está durante un tiempo la Tierra sin protección. Y sabemos que las radiaciones movilizan elementos móviles de los genomas, luego lo veremos. O sea que además de la, del gran estrés ambiental producido por estos meteoritos, hay también un, una, un cambio ...en la pausa que pierde la protección de la Tierra. Entonces ya en 2006 por fin salió una, un artículo que me pareció maravilloso... ...de Gunther Bistani que dice... ...está convirtiéndose en crecientemente evidente que las fuerzas directoras... ...de la novedad evolutiva no son eh, mutaciones al azar del texto genético... ...sino una preciosa edición del genoma por los omnipotentes agentes virales... ¿Vale? Incluso la, el ADN repetitivo no codificante que eran interpretados como antiguos restos de estados evolutivos anteriores, lo llamaban ADN basura, gracias a, a la gran aportación de Richard Dawkins, ¿no? de que el ADN es egoísta, entonces se pues expande por los genomas y va quedando en forma de basura. Pues se ha visto que están siendo reconocidos de ser de origen viral y cruciales para las funciones regulatorias y constitucionales. ...del vocabulario estructural de las proteínas... ...fundamentales ¿eh? para las proteínas. Hace 95 escribí un libro... ...llamado La mar de los mensajeros... ...la función de los virus en la evolución... ...en la que de una forma muy intuitiva... ...porque entonces había muy pocos datos... ...hablaba de esto, ¿no? Modelo, que lo, lo puse... Lo, ...por ponerlo en plan todo rimbombante y cursi... ...porque había que poner un nombre... ...de evolución por integración de sistemas complejos... ...y decía, este modelo se podría sintetizar de esta forma... El origen y evolución de la vida sería un proceso de integración de sistemas complejos que se organizarían en otros sistemas de nivel mayor. Las unidades básicas serían las bacterias que cuentan con todos los procesos y mecanismos fundamentales de la vida celular, cuyos componentes parecen haberse conservado con muy pocos cambios a lo largo del proceso evolutivo. Los virus, mediante su mecanismo de integración cromosómica, serían los que bien individualmente, bien mediante combinaciones entre ellos, introducirían las nuevas secuencias responsables del control embrionario de la aparición de nuevos tejidos y órganos así como de la regulación de su funcionamiento no hicieron caso en España pero me lo publicaron en Alemania y parece que por ahí se ha movido bueno o sea, hemos visto que los virus y las bacterias fueron esenciales para la formación de la vida entonces cuando han secuenciado el genoma de microbios del intestino humano, ya habrán hablado de esto anteriormente, se han visto que tenemos una enorme cantidad de bacterias y de virus en nuestro intestino, pero que las bacterias siguen funcionando, poblándonos también por fuera. En la piel tenemos un microbioma que depende de que la zona sea sebácea, húmeda o seca. Son ecosistemas bacterianos que nos eh, protegen de otros microorganismos que no tienen que estar ahí. No de que estén defendiéndonos, sino que mantienen el equilibrio con los, con los de fuera. Comunidades ingentes. Por eso cuando salen esos anuncios de los jabones de bactericidas y esas cosas, se le ponen los pelos de punta. Porque estamos dañando el ecosistema de nuestra piel, que es fundamental que mantenga las bacterias y los virus que están entre ellas comunicándose. En la Tierra, pues ya se sabe, ¿no? El, se ha dejado, hace tiempo, que el doble del carbono eh, almacenado en la tierra, en el suelo, existe el doble que el que existen las plantas que crecen de él y los animales que dependen de él. Los microbios del suelo son responsables para reciclar este carbón y otros nutrientes. Viviendo entre piedras eh, eh, degradadas, partículas minerales y materia orgánica de descomposición, de hay una cantidad de miles, tal vez millones, de especies. Estos microorganismos del suelo ocupan un sinfín de nichos, purifican el agua, detoxifican las sustancias de desecho y reciclan los productos de, de, de, de, de las basuras. Ellas restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el, el, el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas. Sin ellas, los continentes serían desiertos al, albergando nada más que algún líquen y no mucho más. Son esenciales para la existencia de la vida en la Tierra, las bacterias. En el aire se han encontrado... ...una cantidad de bacterias semejantes a las que hay en la Tierra. En la Tierra se ha calculado en un, en un gramo de tierra seca... ...hasta 50, 30 millones de bacterias. En un Depende del tipo de tierra, que sea de cultivo o que sea árida... ...que esté, haya más, material de exposición, varía... ...según que haya material de exposición, pero en tierras ricas... ...hasta 30 millones de bacterias por gramo. ¿Eh? Y 300 millones de virus... ...por gramo de tierra seca... ...pues en el aire dicen que la cantidad... ¿eh? ...que rivaliza con la del suelo... ...es maravilloso pensar que... Eh, ...estamos rodeados de bacterias y de virus por el aire... ...y que estamos respirando y estamos compartiendo... ...todos nosotros esas bacterias y ese virus... ...que lo que yo inhalo y he hecho... ...pues dentro de un rato lo estará inhalando... ...uno de vosotros y viceversa... ...eso suele, puede sonar un poquito cochinón ...por mi parte, pero es que es así... ...estamos en un mar de bacterias y virus... ...y compartiéndolos en el aire, están entrando y saliendo de nosotros. Es algo realmente maravilloso. Las bacterias acaban el desarrollo embrionario de los mamíferos. Eh, imágenes cuantitativas tridimensionales han revelado que un plexo de, de, de vasos interconectados se desarrolla en el intestino delgado, en las microbiosidades intestinales, durante el periodo de desarrollo postnatal, que coincide con el ensamblamiento de un complejo sociedad de microorganismos indígenas. Las bacterias contribuyen a finalizar el desarrollo embrionario de los mamíferos, de las microbiosidades intestinales, es alucinante. En la madre, cuando nacen los niños, ¿eh? se ha visto que cuando nace por vía vaginal normal, pues la flora intestinal, los niños nacen sin flora intestinal, entra en la de la madre, fundamental para que sobrevivan los niños. Cuando es por cesárea, pues no entran las bacterias. Y hay que esperar un tiempo, están un tiempo desvalidos hasta que van entrando las bacterias de la, de la madre. Y cuando, es de la, y cuando es del pelo, pues no, no, no. la mucosa oral, pues nada. No. O sea que lo, los primeros regalos de las madres a los hijos son sus bacterias para que se cree su flor intestinal. Y esto es curioso. Se ha visto transferencia de enzimas de carbohidratos activas de bacterias marinas a la microbiota de los japoneses para degradar las algas, porque los japoneses consumen muchas algas. Y claro, inicialmente les harían, serían difíciles de digerir, pues las bacterias asociadas a las algas del mar han transferido sus genes a las bacterias del intestino humano para que los japoneses puedan seguir comiendo algas. Y eso concuerda con lo de la leche, ¿cómo se llama? El, cuando la leche de vaca la intolerancia a las tosas ¿sí? la, leche, la leche de vaca de otro animal pues no es natural que la gente de otra especie la coma no es natural entonces inicialmente sería pues indigesta y muy dura me, cuando los labinistas cuentan que fue una mutación que los pueblos que tienen ganado una mutación al azar que un individuo, claro que la mutación es individual pues se hizo resistente al azar a la leche de vaca y que vez se dejó más descendientes todos los demás se murieron entre vómitos y cagaleras y eso ya se dejó, se extendió sus descendientes por la cosa más absurda esto explica que las bacterias intestinales que son las que metabolizan sustancias que no podemos metabolizar pues transfirieron sus genes la, los de las que las asociadas a la leche a la, al, al intestino humano que es más razonable bueno, por un sense no es la capacidad de las bacterias, cuando hay muchas, uh, poner en marcha genes concretos, es bueno, no, no, no quiero meter mucho, pero quiero ver que veáis cosas concretas, que es lo que parece que aquí gusta. Pues bacterias para mejorar la salud mental. Un estudio reciente en pacientes con depresión mostró que el consumo de lactobacilos y bifacterias se relaciona con una mejoría en los síntomas de problemas mentales. La flora intestinal clave en la eficacia de la inmunoterapia contra el cáncer. ¿Eh? La inmunoterapia parece que funciona mejor que las sustancias tóxicas de la quimioterapia y la radioterapia. Y que funciona mejor en unos que en otros, he visto que depende de que funcione, en que tengas una flora intestinal rica. ¿Eh? Se están ya proponiendo crear un arca de nueve de bacterias para salvar a la humanidad. Están viendo que esto se va al carajo y están buscando en poblaciones eh, de vida salvaje. Lo que decía anteriormente, no recuerdo el nombre, se es que hablaba del agua, de la, del Paleolítico. Pues los Yanomamo son los que tienen la flora intestinal más rica del mundo, los que hacen una, una vida del Paleolítico, la vida más natural. Pues están intentando reserv, conservar eh, eh, un arca de Noé de flora intestinal para salvar a la humanidad del futuro. Las bacterias además también limpian las aguas, ya sabéis que la demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que hace falta a las bacterias para eh, degradar sustancias tóxicas del agua y ya ponen aquí bacterias útiles, ¿eh? bacterias capaces de degradar algunos de los componentes del petróleo con la perspectiva de llegar a conseguir microorganismos que liberados en una marea negra limpien el agua contaminada y de hacerlo con bacterias transgénicas, no auténtica locura. Bacterias capaces de reducir las formas altamente tóxicas de mercurio en otras menos tóxicas y volátiles. Bacterias que transforman mentales del suelo en formas menos tóxicas o insolubles. por ejemplo la reducción de cromo. Microorganismos capaces de degradar el TNT, un explosivo de gran potencia y muy agresivo por el entorno. Bacterias que pueden eliminar el azufre de los combustibles fósiles, como el caso del carbón y el petróleo con el fin de favorecer combustiones más limpias y bacteria de Inococcus radiodurans para eliminar de elementos radioactivos presentes en el suelo y aguas subterráneas. Este microorganismo es un extremófilo que resiste condiciones extremas de radiación, sequedad, de agentes oxidantes y diversos compuestos mutagénicos. A ver cómo se ha adaptado este microorganismo a las condiciones naturales de la Tierra. Este venía ya con el paquete de, con el paquete puesto. Eh... eh... ...descubren un vínculo entre bacterias intestinales... ...y actividad cerebral en humanos sanos. ¿eh? Con relación entre la composición de la microbiota intestinal... ...y las respuestas emocionales y comportamentales. Eh, una investigación en la que se ha logrado describir... ...cómo la posible alteración de la flora intestinal... ...se relaciona directamente con el desarrollo... ...de la esclerosis múltiple recurrente remitente. Es impresionante hasta qué punto dependemos ¿eh? de las bacterias... De descubriendo el eje microbiota intestino-cerebro. Existen varias vías mediante las cuales la microbiota intestinal podría afectar a las funciones del sistema nervioso central a diferentes niveles. El estudio del eje microbiota intestino-cerebro ayuda a explicar cómo la microbiota modula el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Describen cómo la microbiota intestinal regula el sistema inmunitario. Es una cosa curiosa, las bacterias no sé cómo hacen para captar el linfocito C para defender, para, vamos, para, defender, para mantener el equilibrio del sistema inmunitario. Y esto es muy divertido. Somos microbios. Dependemos de las bacterias para nuestro correcto desarrollo y mantenimiento de la salud. Hoy se celebra la primera vez el Día Mundial del Microbioma. Y esto es, la bacteria de la mano de una niña, normalita, sanita, tras tocar una placa de agar con, con, con cultivo y dejando unos días, pues salen todas las bacterias que tenían en la manita. Y esto es muy importante, los medicamentos dañan a los microbios que cuidan nuestra salud. ¿Eh? Fundamentalmente eh, pues, la science, anti antiácidos, antibióticos y antidepresivos son el primer factor que afecta a la diversidad microbiana. tener mucho cuidado con los medicamentos. Y esto me ha gustado mucho. El café o el vino quinto. ...incrementan la diversidad de las bacterias intestinales. El vino tinto de aquí, por cierto, que será riquísimo. El vino de la tierra. Así que me he muy contento con esto. Entonces, cuando las bacterias se vuelven malas? Porque estas es son unas escritas tan tranquilas... ...en el intestino. Y estos son escritas acólicas ¿Qué pasa? Cuando algo las agrede... ...¿cómo hacerse un urubatógeno? Pues resulta que se intercambian... ...lo que llaman islotes de patogenicidad, Se comunican por medio de virus y elementos móviles y se hacen, crecen mucho para defenderse de la agresión y es cuando se convierten en agresivas. Es decir, que lo que las convierte a las que hay eh, eh, eh, patógenas es porque las hemos convertido en patógenas por agresiones ambientales. De hecho, hay artículos que hablan... ¿eh? En, sci ¿En Science? ¿eh? ¿Son los antibióticos realmente antibióticos? Caray, no. reciente evidencia de la enorme complejidad de la población de microbios en el ambiente, aparece la noción de que el principal papel de estas pequeñas moléculas es, en la ecología microbiana es comunicación célula a célula y no antibiosis. Lo que los investigadores conocen de los microbios que producen antibióticos viene fundamentalmente de cómo se ha estudiado científicamente los microbios y es de estudiar los microbios en altos números como cultivos puros en el laboratorio condiciones artificiales comparadas con el número y diversidad encontrados en la naturaleza, en el suelo. ¿Eh? Si en los laboratorios científicos se estudian las bacterias en una placa petri y con ARGAR y pones unas poquitas para que, se, para que se cultive una población, pues no puedes sacar ninguna conclusión porque así no son las bacterias en la naturaleza. Hay distintos tipos de bacterias, una cantidad enorme, una gran cantidad de virus que intercambian información entre ellas, ...y moléculas antibióticos que son moléculas de comunicación. Si las pones en grandes cantidades te las cargas a las bacterias. Pero no son antibióticos, son moléculas de comunicación. Dice, pueden ser menos armas de competición o combate que herramientas de comunicación. O incluso dientes esenciales en su metabolismo. Entonces, ¿qué pasa con los virus? Pues el proyecto Viroma pues, está invirtiendo millones de dólares para identificar por todo el planeta... ¿Eh? un virus peligroso dice el virus que provoque la siguiente gran pandemia puede estar agazapado en el interior de un animal esperando su momento para saltar al primer humano cosa, los virus son si pensamos que son unas cosas, unas cápsidas inertes que es un paquete de ADN o RN en una casi ahora veremos cómo están apretados hasta un estado casi cristalino que están por ahí sueltos y que son inertes cuando están sueltos. Son los virus malvados que están esperando su ocasión para asaltarnos. Bueno, pues cuando han eh, eh, secuenciado el microbioma del intestino han encontrado una cantidad enorme de virus amigos. Y revelados los virus amigos del geroma. Entre las bacterias que hay un montón de, de, de los procedidos. Somos una, una cantidad de formas diferentes. ...sumos una suma de componentes microbiales y humanos. Dice, más de 100 trillones de bacterias habitan en el, el tracto gastrointestinal... ...donde se sintetizan aminoácidos esenciales, vitaminas... ...producen factores antiinflamatorios... ...y ayudan a romper moléculas complejas... ...azúcares y proteínas que la gente no podría de otra forma digerir. Entre ellos y dentro de ellos viven virus bacterianos o bacteriófagos... ...que afectan al número de bacterias y comportamiento... ...o bien haciendo presa en ellas o coexistiendo con ellas... ...intercambiando genes de una bacteria a otra. Y el autor, ¿eh? como son muy finos, muy cursis dicen ...es un wonderful estudio, es un estudio maravilloso. Dice David Relman. Dice, Parece, puede parecer que los virus son los reales conductores del sistema... ...por su capacidad para modificar las bacterias que modifican al huésped humano. Así que este estudio, de alguna manera, está mirando a la génesis del cuerpo humano viendo qué virus están en ello o sea, los, que, los conductores de nuestro organismo los con, son virus que controlan las poblaciones de bacterias que controlan el organismo algo, el, algo hemos estado haciendo mal con los virus y con las bacterias además hay bacteriófagos virus bacterianos adheridos a los mucus, a las mucosidades de todo el organismo, que nos ayudan a mantener la inmunidad. En las zonas, en la mucosa, respiratorias y del intestino, ¿eh? hay un montón de bacteriófagos que nos defienden de bacterias que no debían estar ahí y las destruyen cuando llegan. Nos están, los virus nos siguen protegiendo al organismo, son defensores nuestros se ha encontrado un virus intestinal que reemplaza las funciones de las bacterias. Cuando faltan las bacterias han demostrado que un RNA, virus, un RNA virus puede reemplazar la función beneficiosa de la bacteria del intestino. El otro, noro norovirus murino, NMV, eh, restaura morfología, la morfología intestinal y la función de los linfocitos sin inducir inflamación y enfermedad en ratones. ¿Qué es lo que ha hecho a los virus patógenos? Esto es de un laboratorio farmacéutico, que lo cogí y ahora ha desaparecido de la página, porque puse en uno de mis artículos una referencia, una, un link, pero ya ha desaparecido. Y presumían las vacunas, la manufactura la de las vacunas, producción basada en huevos cultivaban virus de humanos en este caso parece que era de la gripe en huevos de pollo de gallina embrionizados en el, el desarrollo embrionario hay una enorme cantidad de expresión de virus lógicamente si son los que han traído la secuencia que han hecho cambiar de morfología a los organismos pues se tiene que producir en el desarrollo embrionario y han encontrado que durante el desarrollo ¿eh? Virology, eh, se encuentra una cantidad enorme de retrovirus endógenos expresándose, produciendo sustancias que producen el desarrollo embrionario. Dice, los, eh, en este estudio hemos examinado la presión de retrovirus endógenos V3, Vr y Vk en, en, fetal, en tejidos fetales normales por hibridación in situ. Los más altos niveles de virus V3M se encuentran en adrenal, cortes adrenal primitiva. Elevados niveles de expresión fueron también encontrados en los siguientes tejidos en desarrollo riñones, túbulos, lengua, corazón, hígado, sistema nervioso central. Eh, eh, expresión específica de cada tejido fue encontrado por los virus K, pero no por eh, transcritos por bueno. Los más altos niveles de expresión fueron encontrados en placenta y niveles eh, ligeramente mayores fueron encontrados en el resto de los tejidos aminados. Parece que los retrovirus endógenos 3 son expresados de forma específica de cada órgano durante la embriogénesis y puede sugerir un posible papel en el desarrollo y diferenciación de tejidos humanos de los virus. ¿Qué pasa cuando un tejido está enfermo? pues que emite partículas virales, como los virus están insertados en los genomas, hay veces que una agresión ambiental puede hacer que los virus salten y reconstruyan la cápside. Bueno, aquí no he contado que claro, que los virus patógenos son virus híbridos de pollo y humano. Habéis oído hablar de la H5N1, la gripe, que es híbrida de ave y humano. Es que saltan de las aves a los. los virus, no saltan de un animal a otro, los virus son muy específicos de especie. No saltan por las buenas, es imposible. La única forma de que se haya virus híbridos es que el hombre haya hecho algo que no haya producido la hibridación. Si cultivas virus humanos en el virus de pollo lleno de retrovirus endógenos, pues se puede producir una hibridación de virus humano y virus de ave. Y cada año hay una nueva cepa de virus al azar, no, en las vacunas. El cáncer de mama, eh, usando una serie de primers degenerados, derivados de una región conservada de, de los genes retrovirales, amplificados las secuencias, eh, dice que el, el, el screening de la librería de genoma humano eh, revela que estas secuencias son de origen endógeno, que el cáncer de mama emite partículas retrovirales, emite Partículas retrovirales, que a su vez, como son partículas relacionadas con el desarrollo embrionario, pueden producir metástasis en otros sitios, porque el, el cáncer sólido es un desarrollo embrionario puesto en marcha en un momento inadecuado para alguna agresión ambiental. En el mar, además de eso, además del organismo en el mar, pues ahí se, se ha contado 10.000 millones de virus por litro, cuando estáis aquí en la costa Brava bañándos, en una sopa de virus y de bacterias. En aguas marinas superficiales hay 10.000 millones de virus por litro. Esto lo hicieron una gente muy lista, porque cuando se buscaba virus en el mar, lo que hacía es coger una muestra de agua marina, se llevaba al laboratorio, se centrifugaba y se ponía en un microscopio electrónico. Se veían ahí unos virus espachurraos y no se veía nada. Estos fueron barcos con microscopios de, de fluorescencia. ...cogían cubos de agua, la tenían con fluorescentes... ...incluso aparecían los, los virus... ...hasta 10.000 millones de virus por litro en agua marinas superficiales. ¿Qué hacen los virus marinos? Influencian muchos procesos biogeoquímicos y ecológicos... ...incluyendo ciclo de nutrientes... ...respiración del sistema... ...distribución de partículas por talla... ...tasas de caída... ...de control de, de, de biodiversidad bacterial y algal... Bueno, de bacterias y de algas distribución de especies, control de bloom de algas y formación de sulfuro de dimetilo y transferencia genética horizontal. Están controlando la base de la pirámide marina. El sulfuro de dimetilo, ¿qué hace? Contribuye a la formación, a la nucleación de las nubes. O sea, los virus marinos están uniendo el mundo orgánico con el inorgánico. O sea, cuando cuando Lovelock decía que la Tierra galla era como un organismo, luego, luego los terroristas se tiraron a poner como hidros y dijo, no, no, bueno, es una parábola, no no es no es real, es real. La, vida, la Tierra está viva y se ha conectado todo, el mundo orgánico con el inorgánico, por procesos como estos. ¿Eh? Si pensáis que las bacterias en la Tierra se ha calculado que hay 3,6 por 10 elevado a 29 bacterias en la Tierra. Que es, no sé cuánto era, 10.000 millones de veces el número de estrellas calculadas en el universo. No sé cuántos, miles de trillones en la Tierra. Pues eh, es, es, la Tierra es como una, un organismo vivo. En el, en el suelo, pues virus también, cuando también depende del sitio, pues se encuentran 5,3 por, por 10 elevado a 8 por gramo de la tierra seca. Virus en la Tierra, de, de 10 a 25 veces más que bacterias. E incluso ya las revistas como esta de, de la NASA, ¿no? hace tiempo, en el 2009, que ya hablaba que los virus son la más abundante de entidades como vida, que no son vida en el planeta, estudios de los últimos pasados 20 años por el, el, el biólogos ambientales han cambiado significativamente nuestra visión del papel de los virus en la biosfera. Se está viendo incrocientemente evidente que... Y los virus o entidades como virus son los mayores jugadores en la vida primitiva de la Tierra y en la presente ecología y evolución de la vida. Y este inocente, Carlos S., en hecho, escribía en 2007 la próxima revolución de la biología. El pobre hombre era muy, demasiado optimista. Y dice que está viendo la, la imagen emergente. ...de los microbios como colectivos intercambiadores de genes... ...que demandan una revisión de conceptos como organismo, especie... ...y la misma evolución. ¿Eh? Eh, bueno, la, la transferencia horizontal y igualmente distante... ...es darse cuenta que los virus han jugado un fundamental papel... ...en la biosfera, tanto en eh, sentidos evolutivos inmediatos... ...y a largo término. Recientes trabajos sugieren que los virus son un importante almacén... ...y memoria de información genética de una comunidad contribuyendo a la dinámica evolutiva del sistema y a su estabilidad. Así encontramos lamentable la convencional concatenación del nombre de Darwin con la evolución porque otras modalidades deben ser consideradas. O sea, es evidente que no es la vida con nos han contado una permanente competencia en la que los más actos tiran para adelante, sino que estamos conectados todos los seres humanos entre sí y otros con la Tierra y con los microorganismos. No sobra nada ni nadie. Todos somos imprescindibles para vivir, pero es que además estamos conectados con el universo. Hemos venido del universo. Esto a mí me da mucha esperanza, ¿no? Porque teniendo en cuenta el camino que, que lleva a la humanidad, parece que vamos encaminados a la destrucción. Pero no, es posible que haya esperanza. Es posible que haya un siguiente paso. Y con esto pretendía terminar. Pero resulta que, lo tenía atrás por si acaso, me he dado cuenta que mis historias románticas sobre que venimos del espacio y que eh, somos una parte más de la naturaleza pueden ser un poco, un poco retóricas y que lo que a la gente le gustan son datos concretos. Pues quería a dar unos datos concretos. Yo había estado siempre trabajando en temas de evolución desde el punto de vista biológico, evolutivo, intentando pues, un poner una alternativa al, al feroz darwinismo. ¿eh? que como sabéis es una extrapolación de la teoría del libre mercado a la naturaleza, ¿eh? es la teoría de Adam Smith, de hecho los, los, los biólogos hablan de coste-beneficio, competencia, éxito, Están, es, es, en terminología, tú le estás leyendo un libro de evolución darwinista y, y parece que estás leyendo un libro de economía, ¿eh? de hecho Darwin habla que su teoría la doctrina de Malthus aplicada al, número, al mundo animal y vegetal, y Malthus era un economista eh, discípulo de Adam Smith, o sea, han traído una visión de la vida que interesa mucho a los poderosos, de que la vida es competencia, hijo mío, y esto era es así, si yo soy el que manda es porque soy el, el más apto, tú te, te, te, te, te... Bueno, y no me quería meter en temas que no son lo mío porque yo de salud no quiero meterme porque soy biólogo y no quiero meter la pata, pero hubo un momento en que ya no pude aguantar más, y me ha aparecido esto, la vacuna del, contra el cáncer de útero llegaba en las farmacias a precio de 464 euros. También. Comercializada por Sanofi Pasteur, Gardasil. Eh, protegida, protegida contra el virus del papiloma humano, como causante del cáncer de cuello y otras en, enfermedades genitales. Entonces, este señor, Harald Zurhausen, fue el que descubrió, según él, que el virus del papiloma virus era el que producía el cáncer. Y decía que había que vacunar al 100% de la población contra la vacuna del papilomavirus Le dieron el premio Nobel de Medicina. El señor ¿eh? decía que los virus eh, pasan al hombre por comer carne cruda poco hecha. Una cosa más simple que la asa de un cubo. Entonces, claro, los, los, los unos que comían la carne macerada, en las, en las sillas del caballo, todos ahí. Lleno de enfermedades, ¿no? Y a mí que me gusta mucho el Stick Startup también. Una cosa bastante simple, ¿no? O sea, señor que dice, este con lo que sabe de virus, ¿cómo puede darle el premio Nobel? ¿no? Luego se supo que dos miembros de la, del tribunal estaban relacionados con laboratorios farmacéuticos. ¿eh? Ah, mira, está aquí. Los premios Nobel bajo sospecha. Dos de los miembros del jurado tienen fuertes vínculos con una farmacéutica que por el galardón de medicina. Este. Entonces, fue cuando empecé a bueno, llevar esto. No. No puede ser. <coughs> y me puse a investigar y escribí un artículo. Papinovirus papinomavirus surge de tener las vacunaciones. Eh, eh, un, un, un alumno mío muy inteligente, Dani, me hizo, me dibujó en la, en, la, en la fuente de datos de genoma humano y encontró que las, las alineaciones de secuencias del papinomavirus con la de genoma humano, habla de que el gen E6, considerado protoncogénico y las secuencias que codifican para la proteína L1 de la cápsida, en el cromosoma 2, y secuencias virales dispersas por los 1, 5 y 12, están presentes, en, eran que estaban en el, en el genoma humano. Y que eh, hay datos empíricos que nos muestran que los papilomavirus están presentes en distintos epitelios desde la más temprana infancia, un montón de artículos científicos, y que su ubicuidad y diversidad sugiere, desde el punto de vista convencional, los, los, una naturaleza comercialista y que son extremadamente abundantes en la piel humana y toda clase de animales saludables. O sea que, que nada en absoluto. De hecho, ¿eh? en 2018, de poco en abril, pues salió que la creciente incidencia del cáncer cervical en Suecia está asociada con la vacunación del HPV. Aquí he hablado de que el cáncer ¿eh? pues es un desarrollo embrionario eh, puesto en marcha por algún uh, agente ambiental y esto un artículo de, de PNAS, de Proceeding de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, eh, dice que los vacunados contra la gripe aumentan el riesgo de infectar a los demás según sugiere un nuevo estudio. No es de una revista de estas eh, alternativa, ¿eh? Eh, ¿Perdón? Ah, pensé que me estaba diciendo que me fuera. <risa> ya acabo. En Nature, hablando del SIDA, se ponen a mirar los la, mercados africanos y ven que los negros comen mono y los culpan a ellos de haber producido el SIDA por comer un chimpancé. Este señor Koprowski, que es el señor que era, no sé si ahora ha muerto ya, es decir, con más patentes del mundo, multimillonario, Resulta que para crear la vacuna contra la polio, que parece que la polio fue producto de una intoxicación por pesticidas, ¿eh? todas las sustancias como pesticidas, tan químicas afectan a, al cerebro. Hay mucha, mucha, demostración de muchas demostraciones de esclavosis sí, múltiples, de jugadores de fútbol que, por estar por la hierba que antes ha sido dada con, con, con, con pesticidas, pues acaban con esos problemas. Pues ese señor pues estaba en no una competencia con un científico americano, recuerdo que era, para hacer una vacuna contra la polio, porque con la, con la vacuna se forraba de pasta. Y montó un laboratorio en el Congo belga, en el que eh, los africanos, por pues, iban, llegado cazaban chimpancés, y los llevaban allí y cultivaban el virus que decían de la polio que habían obtenido de las heces fecales de un niño sano, Ahora sabemos que en las veces hay millones de virus de todo tipo, bacteriófagos de todo tipo, pues mataban a los chimpancés y cultivaban los virus en riñones de chimpancés. Si pensamos en cómo han hecho las vacunas desde que se descubrieron los virus, se nos ponen los pelos de punta. Porque hacer vacunas contra lo que ellos dijeran, lo que es coger el virus humano, cultivarle en un tejido vivo de un animal, porque para que el virus se reproduzca tiene que estar en un tejido vivo. Cuando se había producido, mataban al animal, machacaban el, el, el riñón, lo que fuera, lo centrifugaban, lo que daba arriba era los, eh, lo que pensaban que era la, la, lo, eh, los, los, los virus, los mataban con formaldehído, los mataban los virus con formaldehído, que no morían, y eso era la vacuna. Ponían la gente vacuna de ese tipo. Una auténtica demencia. O sea que muchos de los virus que andan por ahí, que los patógenos, fueron producidos por estas manipulaciones que hacían no, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pues este, estos señores vacunaron a millones de niños en, en África Central con estas vacunas, obtenidas con riñones de chimpancé, cultivando el virus, un virus humano en riñones de chimpancé. Mi amigo estuvo buscando como loco, fue complicadísimo buscar los genomas del HIV. Al final encontró esto, un retal de que el HIV hay uno, HIV1 y el HIV2 uno parece que era chimpancé y otro eh, de humano de chimpancé híbrido, y otro híbrido de humano y, y, y el mono este, uah, no me acuerdo. Entonces dice que, que estuvieron, estuvo haciendo alineamiento sin análisis filogenético, la secuencia de chimpancé son derivados, virus derivados de simio, muy similares al HIV-1. Los virus de chimpancé son muy parecidos al, al, al virus del sida humano. De hecho, el HIV-1, M, N y AO, los grupos son tan distantes de unos a otros, los que están cerca de, los chimpancés, de la secuencia de chimpancé. Son más parecidos los virus de, de sida humanos al chimpancé que los virus de sida entre sí. Está cantado. Ya dije cómo hacen las, las vacunas. Entonces, en vacunas de la fibra amarilla se han identificado retrovirus eh, aviares en vacunas derivadas de, de embriones de pollo. Lleva, llevamos años ¿sabes? encontrando que las vacunas humanas contra diversas cosas, como, la, como las producían en embriones de pollo, descubrieron que era lo más rápido porque un embrión está creciendo y se expresa muchos virus. Entonces, dicen, aquí los cultivamos y sacamos un montón de virus. Y luego los alteramos como creamos que los alteramos y son la vacuna. Pues han encontrado vacunas contra la, contra la fiebre amarilla, ¿Eh? Journal of Parology, ¿eh? Me asustó mucho esto. Ese señor, director del Consejo Mundial de la Salud, que dice, la gripe todavía no se ha llegado a la prueba decisiva. Es desde hace pocas semanas el nuevo presidente y director del Ejecutivo del Consejo Mundial de la Salud. Hace menos de un año era vicepresidente de la multinacional farmacéutica Merckx. Cuando dijo esto me pusieron los pelos de punta. Dice, hemos tenido mucha suerte con la alarma hace un par de años por la gripe aviar, que es de alta mortalidad pero difícil de transmitir. Y lo que tenemos ahora es una gripe que se transmite muy fácilmente pero causa pocas víctimas mortales. Uf, el problema será cuando tengamos una gripe fácil de transmitir y de alta mortalidad. Se pusieron los pelos de punta. Bueno, pues este especial reportaje de, de Nature habla de que resuelve resucitaron el virus de, de la gripe de 1918, lo que llamaron la gripe española, porque se produjo durante la Guerra Mundial y en los países que estaban metidos en la Guerra Mundial, pues lo ocultaron y en España, como no estaba en guerra, lo dijeron, entonces dijeron que la gripe pues, era española. ¿Eh? Pues resulta que en un eh, soldado congelado en Canadá, muerto de gripe, sacaron al parecer el virus y dice... Jeffrey Thamberger, del Instituto de Fuerzas Armadas de Patología en Rockville, Maryland, es el líder autor de, esta, de este estudio. Él dice que el trabajo fue necesario y que los viajes son pequeños. Jeffrey Thamberger, del Instituto de Fuerzas Armadas. Pues aquí experimentaron en cerdos con el virus de la 18. Experimentaron para ver qué pasaba. Inyectaron a los cerdos el virus humano, se de la gripe porcina. Pues hubo experimentos, Journal of Biology, que experimentaron con el, con el virus. Y aquí pues, han estudiado en Science unas características antigénicas del virus porcino, H1N1, en humanos. Y se han encontrado que es bastante, bastante parecido al recientemente reconstruido del 1918 y por tanto debe, de, debe tener ancestro común. ¿Qué tienen este, estos virus? Pues secuencias de ave, de humano y de cerdo. Entonces. Esto es el Instituto Isis, que era una gente magnífica, Maya Wanhu, una, una bióloga fantástica que ha muerto hace poco, era eh, la líder, habla de que, eh, para no ser muy largo, digo, un virologista experto de Gamberra dice a la prensa que el virus pudo haber sido creado en el laboratorio y emitido por accidente. Algunos incluso sugieren que fue hecho internacionalmente con un arma biológica. Mientras que otros dicen que la enorme almacén de la industria de tráfico de animales a larga distancia pudo producir la oportunidad por producir los, los recombinantes, Pero vamos bueno, la cuestión es que el experto dice que tuvo que ser por fuerza en laboratorio, de que no salta de unos animales al hombre ni de unos a otros. ¿eh? Ya he visto con, con la experimentación en, en, en cerdos. Con, ¿eh? Entonces... Cuando salieron con el Tamiflu, como tratamiento de la gripe, ¿eh? el Tamiflu es un inhibidor de la enzima niuramidasa, que está en la cápsida de los virus de la gripe. Ya te he dicho antes que los virus tienen secuencias que se insertan y funcionan. Hay un virus eh, que tiene la sincitina, una proteína fundamental para la formación del sincitio trofoblasto en la mujer. Que fue fundamental para la placentación de los mamíferos. Le aportó el virus, porque la, los virus son como los cerdos, que se aprovecha todos ellos. Tienen genes de la cápsida, genes que modifican ellos, son, todos son, entran y todos son utilizables por, para los seres vivos. Pues el Tamiflu es un inhibidor de la enzima neuroamidasa. Me pongo a buscar en Neurochemistry y dice que sugiere que está encima la neuromidasa puede jugar un papel importante en la formación y el mantenimiento de la, vaun, de la vaina de melina, la neuromidasa de los virus. Alta tasa de efectos secundarios en niños que recibieron Tamiflu contra la gripe A. Eh, el 53% de los niños de tres escuelas laudinenses que fueron tratados con Tamiflu como medida preventiva frente a la gripe A sufrir uno o más efectos secundarios. ...principalmente náuseas y pesadillas... ...según un informe oficial difundido este jueves... ...por la Autoridad Sanitaria Británica. Eh, hubo varios efectos secundarios... ...siendo la náusea lo más habitual... ...seguido de dolores de estómago, vómitos, calambres... ...y problemas de sueño. El 18% de los que recibieron el tratamiento... ...experimentó también efectos secundarios... ...neuropsiquiátricos... ...con la concentración, incapacidad para pensar con claridad... ...insomnio, mareos, confusión, pesadillas... ...y comportamientos extraños. En Japón hubo suicidios de niños a los que dieron la neuromidas, la anti... La, el tamiflu. Pues nada, la Comisión Europea revela nuevos proyectos de investigación para combatir la gripe. Millones y millones para compartir a, a nuestros enemigos. E incluso pues ya hacían películas, ¿no? como esta, Contagio, que era absolutamente demencial. Que un murciélago cagaba a un cerdo, un chino mataba al cerdo, daba de comer a una occidental la comida del cerro, cogía el virus e iba a Estados Unidos, contagiaba a su amante y ya o sea, se extendía virus, el virus del murciélago, una o sea, cosa delirante. Pero lo fundamental es una cosa que encontré buscando sobre los virus, pues, para ver el origen de la gripe eh, española. Y buscando la historia, vieron que eh, apareció de repente después de la Primera Guerra Mundial cuando los soldados norteamericanos retornaron a casa del ultramar. Atentos, por favor, esto. Es la primera vez en la que todas la vacuna, las vacunas conocidas fueron forzadas a todos los soldados. Yo no voy a decir nada más, creo que vosotros lo entenderéis. Entonces, es que eh, hemos estado haciendo las cosas muy mal, muy mal, muy mal. Una concepción demencial de la vida, ¿eh? que era una, una concepción de la vida creada por personas sórdidas, egoístas y crueles. Y han traído Darwin, Malthus, Spencer, Huxley. Y han traído una vida, una vida tremendamente horrible y, y una falacia. Entonces, si, si miramos la, la vida con ojos de buenas personas, como vosotros veremos que la vida es maravillosa. Y que en este mundo no sobra nadie y todos estamos conectados y estaremos hasta el fin de nuestros días. Nada más. Sí. Siento mucho que no haber puesto más, tenía mucha información y he ido, no he cogiendo cosas más o menos llamativas, pero hay mucha más, interesantísima, pero es que no, no quería ser pestiño, ¿no? pero vamos a mí sinceramente me resulta impresionante la idea de que la vida sea un fenómeno inherente al universo y que se mueva a través de él y que los virus tienen secuencias concretas que producen características concretas y esto sugiere que si hay vida por ahí fuera será más o menos parecida a la de la Tierra que la vida tiene unas ciertas reglas y que son como, como es, no es al azar por completo, habrá más o menos variaciones, pero es absolutamente maravilloso. Y hay otra cosa que no he puesto, porque ¿no? que hay datos que demuestran que en los genomas ha habido cambios repentinos que producen súbitamente, en una generación, grandes remodelaciones genómicas. Y se ha descubierto que existen los hotspots, puntos calientes a los que van los elementos móviles o los virus. O sea, no van al azar. Cuando hay una agresión ambiental, en una población, en todos se produce el mismo cambio. Entonces, la evolución es un fenómeno colectivo, no individual, lo cual es maravilloso, absolutamente maravilloso. No tiene nada que ver con el que hay uno que es el más o unos que te dejan más descendientes que otros y otros por los, por los fracasados se quedan de lado. Todos, todos somos iguales. Todos los individuos sanos se reproducen normalmente y no hay una competición, ni... es una cosa estúpida. ¿eh? Los leones comen cacelas y las gacelas comen hierba, pero en conjunto lo que se produce es un equilibrio en el ecosistema nos han dado una, una, una visión de la vida absolutamente sórdida y, y fea ¿eh? pero la vida es realmente maravillosa ¿no? maravillosa lo que sí tengo en mucho interés, en que he leído últimamente pasa que no he querido hablarlo de que parece que hay una interacción de, de radiaciones del universo en la formación de los embriones en un ruso eh, puso, enterró unos embriones de rana en cajas con plomo para evitar las radiaciones y salían malformaciones y si las tapaba parece ser que producían ese embrión normal he también que el ADN eh, emite radiaciones y que una forma de controlar la, la biología que yo solamente pensaba que era pues, el splicing alternativo los promotores alternativos que eran el fenómeno químico no, también por radiaciones, controla, controla el funcionamiento de las células, una cosa maravillosa. Incluso también que hay bacterias que emiten electricidad. Algo han hablado también esta mañana. Hasta 500 eh, miliamperios, una, una bacteria, una Escherichia coli, una cosa alucinante. O sea que hay montones de cosas que se están viendo ahora que van a cambiar radicalmente nuestra concepción de la, de la biología y de la vida. Se han convencido de que la vida es una cosa, un fenómeno mecánico, químico, tontorrón, estúpido a mí es una cosa de que hay una, una mutación al azar que además tiene que ser imperceptible, porque cuando pregunta bueno, si, hay, si continuamente estamos mutando todo al azar, habría una cantidad de mutantes la, tremendos, había, y había perrigatos y había hombres con, con una, no sé, un apéndice raro, no voy a mencionar el apéndice de qué tipo, no, es que es imperceptible, entonces con mutaciones imperceptibles se puede producir al azar el paso de un pez a un tetrápodo, ¿Qué me, ¿qué me estás contando? Cuando eso tiene que producirse en el desarrollo embrionario, los cambios de estructura, no por cambios de mutaciones al azar superficiales, sino por cambios en el desarrollo embrionario, ya tenemos datos de cómo se producen esos cambios. ¿Eh? Entonces, eh, va a cambiar radicalmente, y lo que hay que hacer es, yo lo que voy a hacer es estar abierto a todo, no voy a tragarme todo, porque claro, yo también tengo... Insisto, yo, joder, lo siento mucho, pero me formé como científico. Yo me lo creía. Yo me creía que los científicos tienen la, la, la función de, de buscar las explicaciones naturales a fenómenos naturales. Pero claro, eso implica que si eres un científico reduccionista y simplista, pues lo ves todo clarísimo. Yo, yo cuando veo como mis colegas darwinistas lo ven todo tan claro, digo, joder, ¿no? el mundo ARN, el LUCA, todo clarísimo. Y que la mutación es al azar, pues producir. Y le vamos, si le dices que no, pues se ponen como ir, me da mucha envidia. Yo sé, yo estoy viendo cada vez, cuanto más me estoy enterando de cosas, lo veo todo más complejo y más incapaz de asimilarlo yo solo. O sea, yo he llegado hasta aquí y, y, bueno, he hecho lo que he podido. Pero yo a otra gente joven, más lista que yo, hablando del agua estructurada y hablan de las radiaciones del ADN y hablan de que, das... o sea, que va a venir cosas maravillosas, nos esperan por ver cosas absolutamente maravillosas. Entonces, las vacunas de toda la vida, como la de la, la, del tétanos, la rubeola, son, son útiles o simplemente perpetúan como este estado patógeno de estos virus que en realidad no tendrían que ser patógenos. Y la segunda pregunta es, ¿qué podemos hacernos para protegernos contra esto? Si es que nos hemos de proteger, porque como has dicho que la evolución es algo colectivo, me da a pensar que si no todos frenamos esta vacunación, la gente que se vacuna mantendrá estos patógenos para el resto. No sé si la idea me va, está más adelante. Sí, es una pregunta muy lúcida, sí. Pues mira, yo solo sé que yo estaba hablando, o sea, mi tema es la función de los virus en la evolución. Y claro, eso me lleva a ver que hay una enorme cantidad de virus endógenos en los organismos, son virus, muchos de ellos han perdido ya los genes de la cápsida y se han hecho trasposones, que son elementos que se saltan del genoma de un lado a otro. Es que he resumido demasiado la, la exposición. Y otros que tienen todavía los genes de la cápsida y cuando hay una agresión mental pueden saltar, como el del cáncer de mama, ¿eh? que emiten partículas virales. Entonces, cuando, cuando me he informado de cómo hacían las vacunas iniciales, pues se me han puesto, han puesto los pelos de punta. Porque, cuando, claro, como había esa visión competitiva de la naturaleza, de los, los patógenos, la bacteria, los virus, en cuanto se descubrieron, ¿eh? de hecho el nombre de virus significa veneno en latín, pues empezaron a hacer vacunas contra los virus. ¿Cómo hacían con las vacunas? Pues cultivaban los virus que encontraban. Fíjate cuando, cuando leí que el virus de, de la... De la, mmm, parálisis, la parálisis de eh, la polio... Lees en, en revistas médicas el virus de la polio fue encontrado en las heces de un niño normal. Pero si en las heces de niños normales hay millones de virus, ¿cómo, cómo saben qué era de la polio? Pues encontraban un virus, pensaban que virus había pues, unos cuantos que eran muy malos, había unos cuantos virus. Pero ahora sabemos que hay miles de millones de virus y que son fundamentales en muchos procesos. ¿Cómo hacían la vacuna? Pues eso, cogían el virus lo inoculaban en, en unos riñones de un, de, un, de un mono, de un conejo, en un huevo de pollo embrionizado, y esperaban que el virus se reprodujese. Cuando tenían ya muchos de esos, los sacaban, los centrifugaban, los cogían el sobrenadante, le echaban, le mataban con formaldehído, creían que le mataban con formaldehído, y eso eran las vacunas. Y lo claro, piensa, pues han de estar hibridando virus y a producción de virus patógenos desde que empezaron con las vacunaciones. Entonces, pues a mí pues me, me, da, me da bastante miedo de eso. Porque claro, hay un, también un problema de cuando vacunan a muchos niños y ahí no se dejan vacunar los otros, pues los vacunados le transmiten la enfermedad. Y luego dicen, es que, claro, es que como hay padres antivacunas que no dejan vacunar a sus hijos, esos niños luego se, luego se ponen malos. Pero se ponen malos porque los han contagiado los vacunados. Porque por las buenas no, no se pondrían malos. Y esto que digo puede sonar tremendo y a mí me da... Hombre, no, no, no quisiera que pasara como al que ¿no? Que sea una multa de, de 600.000 euros. pero pues vamos, todavía con, la, con la jubilación de otros no lo doy para pagar. Pero, pero, pero ya habéis visto el artículo de, de PNAS, ¿no? Que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados. O sea que... Yo procuro no hablar por mi cuenta y no, no sacar conclusiones y menos en temas de salud que se me ocurran a mí por la buena, sino que me baso en lo que dicen, la, lo que dicen expertos. Y ya habéis leído, ¿eh? cuando la, voy a pasarle la presentación a, a Liz, pues que quiera que se la paso, que hay artículos científicos de entrevistas aéreas que dicen que los vacunados contra la gripe transmiten la gripe a los no vacunados pues insisto que algo hemos estado haciendo muy mal y que hay que pararse y replantearse la biología y replantearse lo que estamos haciendo con la, con la biología y con las enfermedades. Ya eh, hemos, hemos visto antes cómo se convierten las bacterias en patógenos. Entonces, eh, si tú eh, has visto que en, que en los hospitales norteamericanos hay varias bacterias que son súper mortíferas en los hospitales, en hospitales donde hay gente muy deprimida y donde hay gente que entra, que les pegan tratamientos de antibióticos a, a porrón y convierten las bacterias en resistentes, entonces las convierten en patógenas, porque las bacterias cuando se ven agredidas lo que hacen es reproducirse, reproducirse, se reproducen y acaban dañando las, las células. Y los virus, pues hemos visto cómo, cómo se hacen patógenos por hibridación. ...por manipulaciones humanas... ...o sea que ahora sí existen bacterias patógenas... ...algunas incluso... ...resistentes a todos los antibióticos que se conocen... ...lo cual son peligrosísimos... ...y que esta gente como siga así... ...moriremos por un padrastro... ...pero esto ha producido... ...yo tengo la, la, la, la idea clarísima... ...que todo ha sido por agresiones humanas... ...ha habido momentos en los que los virus han producido... ...extinciones pero era porque había una gran crisis ambiental, los animales estaban muy inmunodeprimidos y lo que hacen los virus también es limpiar. ¿No? Los bichos que están hechos polvo, pues, ¿eh? en las grandes extinciones, una parte fundamental ha han a jugar los virus, pero como parte de, de su función biológica. ¿no? Pero los virus que hay ahora mismo que están funcionando, los virus de la gripe, H5N1, H1N1, que son virus híbridos, eso, como decían los científicos estos, el señor de camberra producidos en laboratorio. Que los virus no saltan de un animal a un hombre por las buenas. bueno, quieren hacer creer. ¿eh? Y si los virus hay millones en la tierra, en el mar, en el aire, y no nos hacen nada, no es momento para pararse a pensar de que los virus en sí no son malos, por definición. Pero tú lees en la revista científica, los virus son patógenos, son eh, parásitos obligados, porque solamente pueden vivir en el interior de las células. Pero si las células tienen receptores para que entren los virus, o sea que forma parte de todo de un, de, un, de un gran sistema en el que está todo interconectado y todos son fundamentales para la vida y somos nosotros los que estamos eh, produciendo enemigos donde no os había antes ¿Eh? eh, eh, como he dicho antes hay muchos científicos que son muy buena gente y algunos muy brillantes, brillantísimos y que investigan con honestidad y no solamente hacen investigación aplicada en la biología una vez en una, en una entrevista que me hizo Alicia Ninou dije que la, la biología estaba en una situación esquizofrénica. Y Alicia, como es tan, tan eh, avasalladora, me hizo otra pregunta y no me dejó explicar, explicar lo que quería decir. Y se lo voy a explicar ahora. Quería decir que la biología, había una parte de la biología de científicos honestos, que explicaban que, que estudiaban la, la ciencia, la biología, los procesos fundamentales. La, la biología teórica y fundamental, y otros que hacían biología aplicada, que hacían biología para producir patentes y para ganar, sacar dinero, y que iban por caminos diferentes. Los de la biología eh, aplicada estaban hablando de los genes y cómo cambiar genes, manipular genes, producir bacterias transgénicas para hacer tal cosa, y los que hacían la biología realmente científica estaban descubriendo que la idea que teníamos de la información genética era muy diferente a la que es, que es mucho más complejo todo, que hay que seguir profundizando. Y entonces pues están, hay como dos caminos diferentes de la biología. Es lo que decía que era esquizofrénica. Y ha surgido hace un poco tiempo un grupo de científicos internacionales que han fundado una cosa que se llama The Third Way of Evolution. Son científicos que dicen que está evidente que la biología convencional pues, no lleva a ninguna parte y que hay que buscar caminos diferentes que no sean la generación natural y el cambio gradual. Un grupo al cual tengo el honor de pertenecer. Me han permitido incluirme entre ellos y se reúnen periódicamente para intentar eh, elaborar modelos. Yo no participo mucho porque cuando veo los temas de los que hablan me veo un poquito al lado. Porque... Yo tengo una... no sé, me, soy un poquito quizá prejuicioso. Para el mundo anglosajón, la concepción del individualismo, la competitividad, la competencia está muy arraigada. Son gente... Y, y, y yo con, no acabo de... Cuando hablan de cosas muy interesantes, pero siempre hay un trasfondo un poquito. Y hablan de que la selección natural, bueno, en el fondo no explica todo, pero sí existe. ...y yo prefiero no meterme a discutir con ellos... ...pero vamos, seguro que van a sacar cosas muy interesantes... ...y que se va a producir un cambio... ...porque yo creo que ya hasta el marzote ¿eh? ...se va a dar cuenta de que esta cosa que no han contado... ...es, es una milonga... ¿eh? ...porque está saliendo datos de la, de la expresión genética... ...y el darwinismo actual se basa en una concepción... ...de principios del siglo pasado... ...en la que pensaba que los genes eran unas bolitas independientes... ...colocadas en los genomas como las cuentas de un collar y que cambiaban basándose en una, una moneda tirada al aire, la frecuencia de p y de, de, de cara y de cruz, y p más q igual a 1 y 2pq igual a... Entonces, pues, unos cálculos de espaldas por completo a la naturaleza, y con eso elaboraron la genética de poblaciones. Es decir, la más mínima relación con la naturaleza. Y eso quedó como la base teórica. La que actualmente se considera que la genética de poblaciones es la base teórica de la evolución. Y ya cuando he visto que los genes, son secuencias dispersas por los genomas que se agrupan en función de las condiciones ambientales. Hay una cosa que se llama splicing alternativo. Se empalman de una forma u otra en función del ambiente, la célula en que estén, el individuo. La Luego hay promotores alternativos, promotores alternativos que empiezan a leerse los genes por distintos sitios en función de las condiciones del la azul. Una cosa complejísima. O sea que la información genética es el producto de la interacción de ADN, RN, proteínas y depende del ambiente. Pues está visto que la. la el, la base teórica del darwinismo no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, eh, el cambio está iniciado, pero hay intereses muy importantes de que no cambie. El interés primero en la justificación del status quo, el interés político, de que la vida es competencia, el mercado, tal y cual, y el interés de grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas que, para las que la, la, la eh, el gen como individuo, individual como parte individual del genoma es fundamental para justificar sus manipulaciones genéticas entonces pues, va a ser muy difícil y, y como veis con, cuando alguien saca un poco los pies del tiesto la que se monta en torno a él ¿eh? va a ser complicado, pero vamos, poco a poco como le he dicho hay a Yusef mí es el que resiste gana, ¿eh? si seguimos la gente como nosotros, nos reunimos y hablamos y compartimos, intercambiamos, pues pueden salir cosas, poco a poco se va cambiando, yo creo. Yo confío más en la sociedad que en la universidad como agente de cambio. Va a cambiar antes en la sociedad que en la universidad. Bueno. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for Time for Truth It's time for Truth